Luego de que el Ministerio de Salud Pública se pusiera en alerta ante un caso de muerte por difteria, los centros de salud iniciaron a poner la vacuna contra la bacteria. De acuerdo con informaciones brindadas por el director provincial del referido ministerio, doctora Ramón Morisete, las dosis suministradas ascienden a 10.000. Mira, eh, aquí se han aplicado más de 10.000 dosis, así en sentido global. Eh, contra la disteria. Hay que tomar en cuenta que no todo el que solicita vacuna es vacunado, que se prioriza los grupos. Por ejemplo, lo que son los menores de 5 años dentro del programa regular, si les falta una dosis, se le coloca. Eh, si hay que completarle su esquema en sentido general o comenzar el esquema, se le comienza eh, aquellos, los envejecientes también son personal de, de más riesgo, eh, los mayores de 65 años, también se priorizan y también los trabajadores de la salud. En torno al número de casos de leptospira en el primer trimestre del año en curso, el funcionario dijo que las cifras se mantienen parecidas a las del año pasado. Sí, mira, en, hasta la semana 13, eh, según el Boletín Epidemiológico Nacional, donde todas las provincias tienen que enviar sus informaciones. En el 2017, para hasta la semana 13, teníamos 117 casos con dos muertes en el primer trimestre. Y en el 2018 tenemos 12 casos de lectospira y cero muertes por letospira. O sea que hemos mejorado en la parte de mortalidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.